¿Has cambiado mucho de pareja? ¿Has cambiado mucho de trabajo? Quédate conmigo y vas a ver por qué. El filósofo polaco Sigmund Baumann describe de forma exacta la actualidad que estamos viviendo. En las décadas del 50, 60 y 70... La sociedad estaba gobernada por el panóptico que describe muy bien Foucault. Estábamos regidos por los marcos de las instituciones como escuelas, fábricas, hospitales, cárceles, etc. La vida era sólida. Las personas trabajaban quizás 50 años en el mismo trabajo. Las mujeres tenían el rol de cuidar a sus hijos y criarlos. La ropa era cara y de buena calidad. Las cosas como los autos y los electrodomésticos estaban pensados para durar. Ahora estamos atravesando una nueva modernidad, la modernidad líquida, donde todo es inestable, efímero, corto. Las empresas buscan la manera de contratar trabajadores de la forma más precaria, con contratos por pocos meses, con la idea de poder despedirlos con facilidad. Este es un estado de modernidad tardía. Por ende, una persona pasa por muchos trabajos en poco tiempo, hay una gran incertidumbre financiera, pero esto pasa en todos los ámbitos de la vida. Las parejas se divorcian más fácilmente que antes, los amigos cambian, ya que los intereses de las personas cambian. También es posible que el individuo viva en varios países durante su vida, cambie de valores y hasta de orientación sexual. La idea de la élite actual es hacernos creer que cada vez somos más libres. Las opciones que podemos tomar son sin duda inducidas. Cada vez tenemos más necesidades creadas por ellos mismos y menos libertad. La libertad, según Bauman, muchas veces puede ser inadvertida o no deseada. El filósofo cuenta una fábula en la cual un grupo de piratas es atacado por un mago malvado, quien los convierte a todos en cerdos. Más tarde, los cerdos se cruzan con un mago bueno, que está dispuesto a ayudarlos. Entonces, escoge un cerdo al azar y lo transforma en pirata nuevamente. Enfurecido... El pirata se enoja y le recrimina al mago bueno. ¿Por qué hizo tal atrocidad de devolverle la normalidad? El pirata le dice que se sentía genial ser cerdo. Rodar en los charcos de lodo sin preocupaciones ni responsabilidades. Esto nos está pasando en la actualidad. La esclavitud que vivimos es tan reconfortante que nos cuesta darnos cuenta de lo que está ocurriendo realmente. El que somete al pueblo ya no es el gobierno. Por ende, ya no hay un enemigo en común. Esto hace que los ciudadanos no puedan unirse en conjunto para protestar. Cada quien cuida su quintita, su propio bienestar. El mundo es claramente más individualista y desconectado. La comida se globalizó y la cultura, que es un conjunto de costumbres que identifica a cada pueblo, se transformó en una caricatura, exagerando las conductas que las identifican. Todo es efímero, la ropa es barata y de mala calidad. Los productos electrónicos tienen una vida útil bajísima, lo mismo sucede con los coches. El poder ya no está enfocado en los gobiernos, ahora los gobiernos son las multinacionales que marcan el ritmo de la vida de las personas y de los gobernantes. Las empresas son países en sí mismos, pero nómades. Hoy en día en los países no hay un rumbo fijo, sobre todo en Latinoamérica. Los países tienen un presidente ultraliberal y luego sigue un comunista y luego un populista. Esto hace que no haya un camino seguro. Todo lo inestable es bien recibido por esta nueva normalidad. La modernidad líquida. Todo lo progresivo es bien visto. Las nuevas leyes de la iglesia, el hembrismo, la exageración en los derechos de las minorías, superando aún los derechos de las mayorías. En mi opinión, Vamos en camino a toparnos con una pared, y la forma antigua de vivir puede volver. Es posible que estos movimientos desestabilizadores de la sociedad generen un efecto contrario. La gente tomará conciencia y volverá a las fuentes. Si te gustó el video dale like, suscríbete y compartir. Sigue con más Robert Dalí.